Como ¿Grabas con, con, con Apollo o qué, qué interfaz utilizas? Decir, todo se graba a través de este micrófono que es el C214 este, Similar al 414 pero con solo una cápsula AKG, y AKG, a, través, ¿eh? AKG a través del Apollo Twin este, Y esto pues realmente uso mucho nativo de Ableton Pero también plugins de, de Universal Audio, de Waves Y algunos independientes también que, que son increíbles